Las uñas de los recién nacidos son muy blandas y en ocasiones cuestan distinguirlas de la piel, pero se cortan con facilidad. Corta sus uñas con unas tijeras especiales de punta redondeada y úsalas solo para ese fin. Los cortaúñas de bebé suelen usarse a partir de los seis meses de vida. Elige el momento en el que el bebé esté tranquilo, después del baño o cuando duerma. Trata de no tardar demasiado para que el bebé no se inquiete. Colócate en una postura cómoda. Sujeta su mano con tu mano mientras le cortas las uñas con la otra. Corta sus uñas en forma recta. Evita cortar los bordes. Hazlo en cuanto sobresalgan de la piel. Puedes presionar un poco la yema de sus dedos. No cortes demasiado a ras de piel. Las uñas de los bebés crecen rápido. Es posible que necesiten que se las cortes un par de veces por semana. Asegúrate que no le queden trocitos de uña en sus manos o ropa porque pueden dañarle. Pasa una gasita o una toalla para asegurarte que no quede ningún resto. Puedes usar una pequeña lima especial para bebés, para limar aristas o dejar las uñas bien rectas. Las uñas de los pies crecen más lentamente, deberás cortarlas con menos frecuencia, pero hazlo también en forma recta, presionando un poquito la yema de los dedos. Si ocurre un accidente no te asustes. Limpia la herida. Si sangra, presiona unos minutos, aplica una toalla fría, puedes tener siempre una en el congelador, mantén la herida siempre limpia y seca, no uses tiritas, es peligroso, pueden acabar en su boca. Incorpora el corte de uñas a la rutina de la higiene del bebé, mantente tranquilo y ofrécele a tu bebé un entorno de cariño y seguridad.